Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amigos? Gusto de saludarlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente aquí Boris Darmon para servirles, como siempre, saliendo en Facebook Live. Tú nos puedes seguir en Facebook Live todos los días en Boris Darmon. Solamente búscanos en Facebook como Boris Darmon y, por supuesto, todos los días a las siete de la noche en nuestro programa de Visión de Futuro. Este mes estamos hablando acerca del autoliderazgo. Por supuesto, Después de terminar nuestra conferencia, unos 20 minutos aproximadamente, puedes seguirnos en Boris Darmon canal en YouTube. Allí también puedes compartir estos mensajes que con gusto compartimos con ustedes cada noche. Esta noche no es nada diferente, por supuesto, como todas las noches, estamos muy contentos de poder participar con ustedes y hoy vamos a seguir desarrollando nuestras fortalezas. Vamos a hablar de la fortaleza número 10, 11 y 12 esta noche y vamos a hablar de aquellas cosas que realmente nos hacen personas útiles para trabajar nuestro propósito en la vida. Hemos estado hablando de la creatividad, hemos hablado de la curiosidad, hemos hablado de la apertura mental, hemos hablado también acerca del amor por el aprendizaje, que es algo que muchas personas no quieren hacer porque tienen temor a cambios y los cambios son parte de la vida diaria. Hemos hablado acerca de la sabiduría, hemos hablado también acerca del valor, que tenemos que aprender a tener valor. Ayer hemos desarrollado la persistencia o la perseverancia, la integridad, autenticidad y honestidad y, por supuesto, la vitalidad, el entusiasmo, el vigor, la energía, ¿ah? eh, eh, la motivación. Es importantísimo para desarrollar nuestro propósito en la vida. Entonces, hoy queremos hablar un poquitito más de tres nuevas fortalezas o habilidades que tenemos que desarrollar. Y una de ellas, que casi la mayoría de nosotros como que la mencionamos de manera permanente, pero no necesariamente la entendemos. Eh, y antes de decirlo, yo voy a mencionar un libro que yo escribí, que le puse un título así como llamativo, para que muchas personas pudieran entender un poco el concepto que queríamos desarrollar en ese libro. Se llama Amo a dos, pero vivo con uno, cuando el amor y la relación se encontraron. En realidad, lo que yo trato de demostrar en ese libro es que el amor no es el fruto de nuestro esfuerzo. El amor es una idea que nace en nosotros gracias a que alguien llamado Dios puso en nosotros esa idea y nos enseñó cómo se ama, nos enseñó la manera, cómo relacionarnos. Cuando nosotros hablamos del amor, generalmente no podemos ser muy específicos, porque cuando hablamos del amor, eh, el amor es tan grande, es tan inmenso, es tan incomprensible es tan incomprensible, y lo voy a decir ¿por qué? Porque muchos de nosotros creemos que amar es algo tan sencillo y tan simple. Yo diría que el amor está en el concepto de la palabra conducción y abandono. A ver, lo voy a mencionar. Diremos al revés, abandono, y ser conductores de la fluidez de la fuente del amor. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Cuando nosotros decimos amar, generalmente comenzamos a mostrar cierto apego hacia una persona, hacia una cosa, hacia un momento, hacia un recuerdo. Y decimos, yo amo ese momento, yo amo a esa persona, yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, amo a ese árbol, porque ese árbol me, tiene, me, tiene, me trae recuerdos. La palabra amor es mucho más que simplemente recordar, actuar, decir. En realidad, el amor es una idea que la recibimos de una fuente de una fuente que nos manifestó su amor de la manera más extrema que podía mostrarse. Es entregando todo, por eso dije abandono, para a través de ese entregar todo, fluir su amor hacia nosotros, para que nosotros nos convirtamos en conductores simplemente eso conductores de ese fluido llamado amor de Dios cuando tú dices amar a tu esposa a tu esposo y tú no estás apegado a la fuente del amor tú no puedes decir que amas pero Boris yo hago cosas bonitas para mi esposo para mi esposa esas son acciones de bondad que también nacen de nosotros porque somos personas con características de Dios en nosotros. Porque tenemos semejanza de él en nuestro ser. Somos dados a dar. Por eso tenemos actos bondadosos, amables. Pero el amor en su plenitud solamente se manifiesta en una dádiva única, plena, total, la dádiva del hijo de Dios por la raza humana. Nunca antes se entendió cuál era la profundidad del amor hasta que alguien dio a su hijo único, unigénito, para morir, y salvar a todos los seres caídos. Que por supuesto aceptan ese amor. Aceptan conectarse a la fuente del amor. Cuando tú amas, siendo conducto de ese amor, tú puedes hacer cosas que tú no imaginas. El otro día se acercó un joven que tenía problemas de relaciones, porque le gustaban jóvenes de su mismo sexo. Y él está luchando. Y luchando dijo, ¿qué puedo hacer para que Dios me cambie? ¿Cómo puedo dejar esto? Por muchos años he luchado y no he podido. Yo creo que Dios necesita darme un castigo. Y yo le expliqué que el Dios que yo conozco no cambia a los seres humanos con castigos. Los castigos solamente son para llamarnos la atención, pero los castigos no cambian. Si los castigos cambiaran, las cárceles estarían llenas de personas reformadas. Dios no usa el castigo para cambiarte. Dios te confunde en la atmósfera de su amor para cambiarte es tal y tan grande esa entrega ese sentir por ti que tú no lo entiendes yo no lo entiendo porque solamente alguien que lo entiende puede decir voy a entregar mi vida por él siendo nosotros nada el amor de dios debe fluir en nosotros y para poder tenerlo como fortaleza no tenemos que hacer ningún esfuerzo simplemente decidir ser un conductor y conectarnos a la fuente del amor que es Dios de otra manera será imposible que nosotros podamos decir que amamos a alguien si realmente no estamos conectados a la fuente del amor yo tengo aquí en mi casa una tubería de agua de la cual yo suplo de agua a mi casa a 50 metros de donde yo tengo la conexión del agua hay una, un ojo de agua le llaman aquí una fuente debajo de la roca que sale y fluye grandemente tanto así que alimenta a más o menos cerca de mil familias aquí abajo si ese tubo no estuviera conectado a la fuente ese tubo no serviría de nada Sería un tubo como cualquiera, pero sin agua. Tú no puedes fluir amor si no estás conectado a la fuente del amor. Y si quieres tener la fortaleza del amor, necesitas conectarte con la fuente que es Dios. ¿Cómo se hace esto? Abres tu mente, abres tu corazón y te abandonas en él. Y le dices, Señor, hazme un conducto de tu amor. Tu vida comienza a tomar sentido, tu vida comienza a cambiar. Tus sentidos comienzan a tomar una nueva visión de las cosas. Te conviertes en una persona diferente. Porque te has conectado a la fuente del amor y fluye amor a través de ti. Te dirán que eres tonto, te dirán que eres una persona demasiado amable, te dirán lo que quieran, pero tu amor se manifestará en relaciones sensatas, intensas, de servicio, profundas, plenas, llenas de autenticidad, cubiertas de honestidad, íntegras. ¿Sabes? Que muchos de nosotros pudiéramos ser seres de grande eh, estima en nuestra comunidad si tan solamente pudiéramos ser fuentes del amor de Dios. El amor todo lo puede, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor no tiene envidia no es ansioso, no se envanece. Porque es amor de Dios. Si tú quieres ser una persona fuente, conductor de la fuente del amor, conéctate al amor de Dios. La siguiente fortaleza es la amabilidad. Ser generosos, tener cuidado en el trato, tener compasión, ser altruistas. Tener cordialidad, incluso con el desconocido. Aprender a reconocer el valor del prójimo. Yo tengo algunos amigos que, que son muy analíticos, son muy inteligentes, pero ellos creen que son los únicos que piensan. Creen que los demás tienen el cerebro de, de adorno. Y cuando escriben a veces sus comentarios en el, en el Facebook o en sus Instagrams o donde quieran ponen, poner sus comentarios, Creen que ellos solamente saben pensar. Les falta amabilidad, les falta generosidad, les falta compasión. Ser cordiales con los demás es una fortaleza que te permite vivir con propósito, desarrollar tu vida con sentido. Dios nos ayude a ser personas amables si somos si estamos conectados a la fuente del amor, vamos a ser personas que valoramos al prójimo, que vemos en él, en lo poco que podamos ver de él o conocer, la maravillosa obra de Dios actuando en la vida de esa persona. La tercera habilidad y fortaleza que vamos a hablar el día de hoy es la inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social? La inteligencia social está inmersa en nuestras relaciones cómo nosotros llevamos nuestras emociones a nuestras relaciones con los demás somos capaces de poder darnos cuenta en el entorno en que estamos que somos personas bien ubicadas lo que muchos le conocen lo conocen como sentido común hay veces que muchas personas no tienen sentido común Sueltan la pepa, dicen, sueltan la palabra en cualquier lugar, en cualquier momento, y se equivocan, porque muchas veces están en un ambiente en el cual no tienen que decir lo que dijeron. Yo soy así a veces, cometo ese error. Cuando era más joven cometía más ese error. No tenía inteligencia emocional ni personal, no tenía inteligencia social. Dice que el sentido común no es el más común de los sentidos, dice una frase que muchas personas cometemos el error de estar desubicados en un contexto y querer tener la razón opinando sobre algo que ni siquiera conocemos y no sabemos ni siquiera quiénes son los que están en nuestro entorno y cometemos el error de decir cosas, de mostrarnos desubicados con nuestras opiniones. Una fortaleza importante que el ser humano debe desarrollar es situarse en los contextos y saber cuáles son esos contextos. Saber notar las diferencias entre las opiniones de los demás y mantener la amabilidad aún cuando no sintonizamos o no creemos lo mismo o no sentimos lo mismo que las otras personas. Tener inteligencia social te permite involucrarte en la sociedad y utilizar las herramientas que tienes para poder llegar a ellos y servir y servir mejor y ser más útil. Muchos van a valorar tu obra, muchos van a valorar tu capacidad, muchos van a querer estar contigo, muchos van a desear compartir contigo el tiempo, conversar contigo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que sabe ubicarse, tienes inteligencia social, tu inteligencia emocional y personal se ubican en el entorno y en los contextos en los que se encuentran. ¿Cómo podemos desarrollar amor? ¿Cómo podemos desarrollar amabilidad? ¿Cómo podemos desarrollar inteligencia social? Solamente cuando nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús sabía que los discípulos que había elegido eran hombres burdos, hombres iletrados, y que ahora tenían una gran misión que cumplir, dar a conocer el mensaje de la llegada del reino al mundo pero ellos no tenían la capacidad. Tres años y medio no eran suficientes para capacitarlos. Jesús prometió enviar la ayuda de su espíritu y les dijo, él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio y los va a conducir a la verdad. Si queremos nosotros vivir una vida con propósito, tenemos que aprender a depender del espíritu de Dios. Ese abandono, para dejar y ser solamente un conducto del amor, producirá en ti amabilidad, amor, inteligencia, ubicación. Entenderás a las personas y las valorarás como Jesús valoró a cada uno de aquellos por quienes Él murió en la cruz del Calvario. Esta noche, mi querido amigo, yo quiero ofrecerte un momento especial para que tú te contactes con Dios y busques al Señor en tu corazón y le digas a Él que te ayude a ser un conductor del amor. Porque fuente tú no eres. La fuente es Dios. Conéctate con Él. El amor fluirá a través de ti. Y muchos conocerán que vives una vida con propósito. Porque Dios vive en ti. Mi deseo esta noche es que el Señor te acompañe. Que el Señor te bendiga ricamente. No olvides que si te gustó esta conferencia, te ruego que tú la compartas. Búscalo en Boris Darmon Canal, en YouTube, y allí podrás verlo y compartirlo con las personas que también puedas tú compartir. Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre que estás en los cielos, abrimos nuestras mentes y nuestro corazón porque queremos pedirte que tú nos ayudes a conectarnos a tu fuente, la fuente del amor. Queremos abandonar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, y conectarnos a ti, Tú que eres nuestro Dios, nuestro sustentador, y que nos envíes tu Espíritu Santo para que tengamos inteligencia social, inteligencia espiritual, para que podamos servir mejor a aquellas personas que se acercan a nosotros. Te entregamos este mensaje en tus manos para que llegue a los corazones de las personas que así lo desean, y que pueda ayudar a muchos a conectarse con la fuente del amor que eres tú. Te entregamos nuestras vidas esta noche, y lo hacemos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto, mis amigos, poder compartir con ustedes cada noche una conferencia relacionada a nuestras fortalezas y cómo podemos mantenerlas en servicio a Dios, cumpliendo nuestro propósito en la vida y viviendo una vida con sentido. La verdad que es un honor para mí poder compartir estos mensajes contigo cada noche, todos los días. Facebook Live, búscanos como Boris darmond en Facebook Live, a las 7 en punto de la noche salimos al aire. y también media hora después la subimos a nuestro canal de Boris Darmon canal en YouTube para que tú lo puedas compartir esperamos que, podamos, que hayamos ayudado de alguna manera a tu corazón y a tu mente esta noche, que el Señor te bendiga Boris Darmon, un amigo de siempre nos vemos mañana a las 7 en punto